¿Qué tal amigos de Un Café en Gaudium? Sean bienvenidos a una edición más de su Café en Gaudium, aquí a través del Semanario Gaudium. Panchote, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel. Muy buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos ven en este Café en Gaudium. El día de hoy estamos a punto de llegar a la comunidad de Santa Bárbara. Inglaterra. La sede parroquial de la, la parroquia con el mismo nombre, Santa Bárbara, Gabriel. Así es, no crean que ya nos corrieron de la oficina, ni que andamos de vagabundos. No. Simplemente nos venimos aquí porque tenemos un mensaje en cuestión de comunidad que queremos ofrecerles en este tiempo de pandemia. Y qué mejor lugar para hablar de la fortaleza de una comunidad que viniendo a una misma que todavía mantiene esa unidad, esa cercanía que las comunidades deben de tener. Así que acompáñenos, estamos muy cerca de empezar, vamos a empezar con este café, vengan con nosotros. Santa Bárbara fue una mártir, que fue martirizada y lógicamente murió, este, por adorar a la Santísima Trinidad. Esto, por orden y permiso de su propio padre. Es una historia que te acongoja solo al escucharla. Este, Panchote, no sé tú qué ¿Qué ¿Cuál es el, la importancia de leer y saber de la historia de los santos? Sin duda que la importancia y, y, lo, y, lo, y por lo que es importante transmitir la vida de los santos es para que nosotros, los cristianos del siglo XXI, tengamos modelos en los cuales inspirarnos para poder eh, seguir de una manera más decidida y de una manera más ferviente a nuestro Señor. Y para conocer más acerca de esta santa, de Santa Bárbara, eh, le hemos pedido al señor cura de esta comunidad parroquial, al Padre ...Felipe de Jesús Frausto Estrada... ...que nos comparta un poco más acerca de la vida... ...de Santa Bárbara... ...ya lo saben que si les está gustando, les gusta este programa... ...pueden compartirlo... ...pueden darle like... ...y nos pueden regalar estrellitas... ...vamos a la entrevista... ...hola qué tal amigos de Un Café en Gaudium... ...seguimos aquí desde la parroquia de Santa Bárbara... ...acá entre los municipios de San Felipe y Ocampo... ...y ahora estamos con el señor cura de la comunidad... De hecho, el primer párroco también de la comunidad, el Padre Felipe de Jesús Frausto Estrada. Padre, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ahí con la gracia de Dios bien. Padre, pues platícanos un poco acerca de esta parroquia. Bueno, esta parroquia tiene cuatro años de ser elegida. El día 12 de noviembre del año 2016 fue el señor arzobispo Alfonso. Quien dio el beneplácito para que esta comunidad fuera, pues formara parte ya de una parroquia que tenía muchos años, que se hacía, que se hacía y que no se hacía, y que siempre sí, que siempre no, y por fin en el 2016 eh, se optó por hacer una comunidad para, parroquial y, y desde entonces aquí estamos. ¿Cuántas comunidades tienen, padre? Tenemos siete comunidades, contando aquí con la. Con la, con la cabecera, aunque hay algunas comunidades pequeñas, como no tienen templo no, los, no se cuentan, pero yo creo que por todas son como unas 12, 13 comunidades. Uh -huh. ¿Cómo ha sido este proceso de comenzar a hacer el tema de la comunidad parroquial? Padre? Un poquito difícil, porque la gente estaba acostumbrada, y dependía de la parroquia madre, que era San Juan Bautista del Campo, uh -huh. Eh, entonces, quizás aquí para la comunidad, para la gente aquí en la comunidad, no ha sido muy difícil identificarse uh -huh. con la comunidad parroquial, pero, pero otras comunidades que tienen más acceso más fácil al campo, porque tienen la vía, los camiones, uh -huh. transporte, los medios de transporte, giran hacia San Felipe o al campo, entonces para mucha gente era mucho más fácil viajar para allá. Que meterse acá a Santa Bárbara porque para acá no hay transporte, eh, además, pues, no les queda de paso, tienen que desviarse totalmente del camino. Entonces, el, la primera dificultad ha sido eh, la identidad con la parroquia: la gente no se siente todavía muy identificada, eh, se sienten todavía identificados con. Con la parroquia de Ocán, pero muy buena disponibilidad. Cuando hay personas que quieren bautizar y les dices que les toca acá, acceden con muy buena eh, disposición. De tal manera que en ese sentido la gente es muy mundial. ¿sabes? De alguna manera identificada con otra parroquia, pero adaptándose poco a poco con las peticiones que uno les hace, acceden muy bien. ¿Qué población tiene, padre, aproximadamente? Bueno, aproximadamente varía, no se sabe muy bien, en toda la parroquia andará un poquito en 4200 habitantes, aquí la, la cabecera pues con unos 2000, pero no todos están aquí, ¿no? son los que están más o menos marcados, señalados, pero pues muchos están fuera de, de aquí de esta comunidad, muchos viven en León y la mayoría pues vive en Estados Unidos, ¿Qué características positivas tienen las personas de estas comunidades Padre? Muy generosas, uh -huh. muy, muy religiosas, eh, tienen un gran espíritu de la familia, uh -huh. tienen su identidad familiar y muy, pues muy devotas en, en el hecho de que no fácilmente acceden a otras doctrinas, a otras religiones, están identificadas con la religión católica, tienen una gran devoción a Santa Bárbara y sobre todo también, pues acuden con una gran generosidad a, a lo que uno les pide, siempre están dispuestos a colaborar. Ha mencionado la patrona de la comunidad, ¿qué nos puede hablar de Santa Bárbara, padre? Bueno, Santa Bárbara es una santa mártir, virgen y mártir que así se consideran en, en, en la iglesia, una mujer que... Está marcada, creo, por los, por, por los siglos más o menos tercero, cuarto. No se tiene muy bien, como son santos muy viejos, no, tienen, no se tiene muy, muy claro el año de su nacimiento. Se supone que es como del siglo tercero, siglo cuarto. Una mujer que, que era de padres paganos, sobre todo su padre un pagano, allá por la región de Turquía, ahora. Y que, pues en el surgimiento del cristianismo... Eh, según eso, el papá tenía temor de, de que su hija se hiciera cristiana. Uh -huh. Y entonces ella, él, la encierra en, en un castillo. Por eso las imágenes generalmente de Santa Bárbara están, la, la iconografía marca un castillo, una torre, uh -huh. donde se cree que ahí el papá la encerró para que no se fuera a contaminar. En aquellos tiempos se veía... Eh, que el cristianismo era, iba a contaminarla, las iba a cambiar, y para conservar que su hija y cuidar que su hija no se fuera a ser cristiana, porque su padre era un rey que a veces tenía que salir y dejar a su hija sola, pues de cierto se podía contagiar de la doctrina cristiana, uh -huh. y entonces la encerró. Y bueno, pues cuál fue la desgracia de su padre, que aún encerrada, ella tuvo, creo que la enseñanza de su madre, que por ella y otras cosas que ella escuchaba, pues se convirtió al cristianismo. Cuando su padre regresaba de un viaje, pues se dio cuenta que su hija era, era cristiana ya, que nada le había valido haberla tenido encerrada uh -huh. y que se convirtió al cristianismo, se hizo cristiana y después su mismo padre la amenazó haciéndole que, pues, que negara su religión en el cristianismo y abrazara la religión de los dioses paganos. Ah, con amenazas de muerte. Tal fue pues que ella se resistió a, a creer en, en los dioses paganos, que al final su papá tuvo que acusarla ante los jueces de aquel tiempo y, y precisamente la, la sentenciaron a muerte. Para, y el mismo padre, según cuenta la historia, el mismo papá se encargó de, de ejecutar y decapitar a su propia hija. Ok, padre. Amigos de Un Café en Gaudium, nos encontramos ya en la comunidad de Santa Bárbara, comunidad que es la sede parroquial de esta comunidad que tiene el mismo nombre. Gabriel, esta semana van a poder ustedes encontrar en nuestras páginas un póster de la Virgencita del Seminario. ¿Y por qué van a poder encontrarlo? Porque se, cum se cumplen 166 años del dogma dedicado a la Virgen del Seminario a la cual nuestro compañero Jesús Fuentes... ¿Otra vez desde el principio? Ah, 161 un post, 1, 2, 3. Van a poder encontrar un póster dedicado a nuestra Virgencita del Seminario porque se cumplen 166 años del dogma dedicada a ella en el seminario. Hoy nuestro compañero Jesús Fuentes nos va a platicar un poco sobre esta devoción que tienen en el interior del seminario y de nuestra apreciada Virgencita del Seminario. Así que los invito a que juntos veamos lo que Chuy dice. Hola Panchote y Gabriel. Un gusto estar nuevamente con ustedes en un café en Gaudium. Y con toda nuestra audiencia que nos sigue en este espacio eh, que poco a poco... Se ha ido ganando el corazón de todos nosotros, incluyéndonos los que lo hacemos y los llevamos para todos ustedes. Esta semana quiero contarles una anécdota muy especial que viví en meses anteriores. Unos amigos míos son herederos de una familia eh, muy, muy conocida aquí en la ciudad de León que tienen una carpintería que también fue muy famosa que se llama El Pájaro Carpintero. Una, eh, hoy es un bazar esa carpintería. Está llena de recuerdos del león antiguo de principios del siglo XX. Y resulta que, curioseando entre los anaqueles, me encuentro una foto que me resultó muy familiar, porque algún día vi fotos similares en este libro. Este libro que escribió el historiador Jesús Ojeda Sánchez, ex-seminarista también, y que habla, entre muchas otras cosas, anécdotas del Seminario de León, de la coronación pontificia de la Virgencita el 8 de diciembre de 1959, que próximamente se cumplieran 61 años de esa coronación. La foto me llamó la atención porque precisamente eh, allí se reflejaba esa coronación. Al inquirir si podía adquirir ese recuerdo, me comentaron que ese sí no se vendía porque es un recuerdo de familia, ya que... el eh, el señor Antonio Hernández Ornelas eh, tomó esa foto en la coronación. Yo no sabía que el señor había sido ex seminarista. Él es eh, un político, bueno, ya falleció, pero fue un político y fue alcalde de la ciudad de León. Eh, tuve la oportunidad de platicar con su viuda, con la señora Marta Medina, que muy generosamente me ofreció la oportunidad de visitar su despacho, sus recuerdos de familia, y ahí me di cuenta del amor tan grande que conservan las personas, los ex-seminaristas y a través de ellos sus familias y sus conocidos. Y cómo se ha extendido esta devoción de la Virgencita del Seminario. En Semanario Gaudium de esta semana van a haber muchas historias sobre la Virgencita del Seminario. No quiero adelantarlos, no quiero spoilearlos. Por favor, compren su semanario, leanlo. Y eh, recordemos, el próximo 8 de diciembre se vive esta fiesta, que este año va a tener un matiz especial, porque tres diáconos se ordenan en la fiesta de la Virgencita, en la Catedral Basílica de León, el próximo 8 de diciembre a las 10 de la mañana. Sé que es un día laboral, muchos tal vez no tendrán oportunidad de verlo, eh, pero afortunadamente se transmite por las redes de costumbre, por la nuestra misma de Gaudium, por Arquidiócesis de León, por Radio Cristo Rey y eh, por la web, eh, la cual eh, pues le, me da mucho gusto comentarles que poco a poco la hemos ido consolidando y cada vez tiene más seguidores. Eh, pues esto es lo que dice Chuy, eh, Panchote, eh, Gabriel, les regreso los micrófonos a ustedes y nuevamente les agradezco por el favor de su atención a ustedes y a toda nuestra audiencia. El día de mañana es el segundo domingo de Adviento. En este mensaje del Papa Francisco dijo una frase que a mí me pegó, me dolió aquí. Y me dijo que tenemos que salir de nuestra indiferencia. ¿Yo como entendí esa frase? en que no tenemos que ser solo buenas personas con quien me cae bien, o sea, pasando de otra forma, no solo podemos ser buenos católicos con otros católicos que compartan nuestra, nuestras ideas, tendríamos que estar abriendo nuestro corazón, hacer buenas acciones para todo el mundo, no solo a personas selectas. Decía en la Biblia, y lo voy a parafrasear, de que de nada sirve que nada más reces por las personas que te caen bien, también tienes que rezar por la persona que te cae mal o que te está deseando un mal, para salir adelante. ¿O no sé tú qué opinas, Panchote, de este mensaje del, del Papa Francisco? Así es, el Papa Francisco ya desde inclusive, el mismo documento de Fratelli Tutti, sí, él mismo, de esa, esa mesión, hace continuamente un llamado a la solidaridad, hace un llamado precisamente a vivir los católicos, principalmente como hermanos, y tender lazos de amistad para con los demás. Y seguimos en este Café en Gaudium y vamos a la segunda parte de la entrevista que nos concedió el señor cura de esta Comunidad parroquial, de Santa Marta, Felipe de Jesús Frausto Estrada. Continuamos, ya lo sabes que si te gusta este programa, le puedes dar like, compartir y regalarnos algunas estrellitas. Continuamos, vamos a la entrevista. Bien, como usted sabe, en este contexto de la diócesis estamos viviendo las Ordenaciones Sacerdotales. Y para nuestros amigos que nos ven, debo de decirles, aunque ya también había salido en Gaudium, un reportaje acerca de que el Padre Felipe Jesús fue ordenado por el Papa San Juan Pablo II, hace por ahí algunos años, Padre, ¿qué nos hace, puede comentar? Hace 30 años. Hace 30 años, exactamente. Yo estaba entre 29 y 30, pero ya que me dice que, que 30. Sí. ¿Cuál fue su experiencia, Padre? El 9 de mayo de 1990, nosotros aún estábamos, mis compañeros y yo, estábamos todavía pues, en clases, en el seminario, porque no habíamos terminado todavía nuestra formación. Cuando salió por ahí, no, no me acuerdo exactamente, pero generalmente creo que en diciembre algo así, salió la convocatoria de ordenación, cuando ya estábamos en cuarto, nos ordenaron diáconos el 4 de, de febrero de 1990, y después pues nos como diálogo seguimos en la formación del seminario porque teníamos nosotros todavía todo un semestre nos faltaba casi todo un semestre que terminábamos hasta junio y pues nos avisaron, nos dieron la noticia que como venía el Papa a México se nos concedía a nosotros la gracia de ser ordenados por el Papa en el año de mayo de 1990 y pues, nos tuvimos esa dicha ¿verdad? y este, pues muy bien, yo creo que fue algo inolvidable algo que realmente está conservado y guardado en nuestros corazones, aunque no, no lo esperábamos. Yo creo que mi experiencia y mi sentimiento fue más bien la alegría de ser ordenado, fuera por quien fuera, okay. simplemente recibir la orden, recibir ese regalo que Cristo nos compartió haciéndonos sacerdotes. Bueno, pues coincidió que venía el Papa y nos ordenó el Papa, y bueno, pues. No podemos decir que no. <risa> y los ahora ya un Ya, un santo, sí. Y bueno, pues, era, pues algo increíble la experiencia de, de ser ordenados por el Papa y de verlos cercas, de escuchar su palabra dirigida a nosotros, pues es algo que todavía lo guardo con mucho, con muy bonitos sentimientos y buenos recuerdos. De esa palabra que les dijo, ¿quién todavía usted hace...? Bueno, las palabras que más recuerdo del Papa fue el momento en que él nos ordenó, en que impuso sus manos en nuestra cabeza y sobre todo cuando nos dio el abrazo de la paz. Y creo que una de las cosas que más recuerdo son estos dos signos, el momento en que uno se acercó y puso sus manos haciendo la oración consecutoria y sobre todo en el abrazo de la paz, que fue algo que, que en medio de... Pues uno todavía está muchacho, está joven con uno, lo ordena con mucha experiencia, pero sobre todo con esas palabras de paz, de confianza en Cristo, pues sin duda que le da a uno plena confianza en saber que no estamos solos en su ministerio. Ok, así es que, bueno, muchas gracias Padre por compartirnos tanto la, el tema de su parroquia como esta experiencia que usted tuvo hace 30 años, hace poquito, ¿verdad? Sí. <risa> hace 30 años de haber sido ordenado por el hoy San Juan Pablo II. Continuamos amigos en Un Café con Gaudium, ya saben que si les gusta este programa denle compartir, denle like y si gustan denos algunas estrellitas. Continuamos. Continuamos amigos de Un Café en Gaudium y esta vez queremos mostrarle nuestra portada a la cual decidimos bautizar, son dignos. ¿Por qué usar esta frase que suena así bien potente? Bueno, porque durante el rito de ordenación el arzobispo cuando tiene a los muchachos enfrente les pregunta al rector del seminario que es el quien los presenta si estos muchachos son dignos de recibir el sacramento. Este, hablando de esta parte cuando estábamos platicándolo con los muchachos para hacer esta edición platicábamos sobre la importancia de una frase que dijo el don Alfonso a los jóvenes ordenados y era que les pedía que se enamoraran de su ministerio, que se enamoraran de su fe y que se enamoraran de sus comunidades. La presencia de un sacerdote en una comunidad es muy importante porque muchas veces incluso ellos se involucran en el desarrollo de sus comunidades. Ha habido incluso... Sacerdotes que han motivado la construcción de zonas que son importantes para el desarrollo de una comunidad. No sé si tú, Pancho, ¿te tienes alguna experiencia, alguna historia que, que sepas de un sacerdote que realmente, como lo dice la frase, amó a su comunidad? Así es. Creo yo que han sido varios, Gabriel. Han sido varios sacerdotes que precisamente tienen esta... pues La misión principal de ellos es evangelizar. Es llevar también los sacramentos a las comunidades pero siempre también terminan teniendo mucha incidencia en el aspecto social, en el aspecto del desarrollo de la comunidad. Ahorita viene a mi mente el padre Lucio Pérez, que durante mucho tiempo estuvo en la parroquia, ahora ya parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en Ovalle de Moreno, y entonces él se encargó de impulsar junto con los vecinos, junto con los parroquianos, Varias obras para el beneficio de toda la comunidad, para el beneficio de, pues desde servicios básicos, ¿eh? desde temas básicos, la pavimentación y otro tipo de temas que, si bien es cierto, no corresponden a la, a la cuestión del sacerdote, pero si sí el sacerdote termina siendo un impulsor en el aspecto social, en el aspecto humano. Y ya no se diga en el aspecto evidentemente espiritual y en el aspecto pastoral que es a lo que se dedican ellos. Sí. Y es que al final del día, si deseamos memoria a todos, llegamos a escuchar de nuestros padres o nuestros abuelos o nosotros mismos. Siempre tenemos muy presente un sacerdote que estaba ahí con la comunidad y se involucraba. Ahorita el, uno de los aspectos en los que los sacerdotes más se involucran es en guiar a los muchachos. Sabemos que la modernidad nos los está haciendo tambalear la la tecnología y la información tan al alcance de la mano nos hace tambalear pero ahí están los sacerdotes para ayudarnos a orientarlos vamos a continuar aquí amigos de Un Café en Gaudium si les está gustando el programa denle like, compartan el video, rególanos una estrella no les cuesta nada continuamos amigos de Un Café en Gaudium y seguimos aquí por este recorrido por la comunidad de Santa Bárbara, ahora hemos venido un poquito hacia donde está el río, bueno, ahorita no trae nada de agua, pero, pues está, aquí está la parte del río, de hecho la comunidad, a grandes, eh, así en grandes rasgos, se divide, bueno, geográficamente en dos partes, esta parte de aquel lado donde está el templo parroquial, y hacia este lado, donde está otra gran parte de personas que viven en esta comunidad, que... Pues poco a poco ha ido mejorando, yo recuerdo que había venido aquí hace unos 20 años quizá, y pues ha cambiado mucho la infraestructura, ha cambiado mucho eh, las cosas que tienen en cuanto a servicios, y también pues ya como hace, hace rato nos decía en la entrevista el párroco, pues ya es propiamente parroquia desde hace cuatro años, Gabriel. Así es, este yo creo que pues es parte del crecimiento natural de todas las comunidades, es, lo que se ve aquí en Santa Bárbara. Y fíjate que yo pensaba, o pienso más bien, que mucha gente ha perdido el sentido de comunidad. Como que piensan al decir, ah, es que la comunidad, piensan en un lugar rural donde van a ver las vacas y va a salir Doña Chole vendiendo los atoles en la noche. Pero no comunidad, pues todos vivimos en comunidad. Así es. Y la verdadera importancia de ser parte y de vivir en una comunidad, yo creo que es el apoyo que nos tenemos que dar todos como miembros de esa comunidad. Voy a poner mi humilde ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es... Que yo ubico a los hijos de mis vecinos. Ajá. Sí, yo sé quiénes son y no voy a andar de chismoso interviniendo en sus vidas, pero por ejemplo, si veo que al hijo de mi vecino lo, algo puede dañarlo, pues voy a intervenir para intentar ayudarlo, ¿no? Así es. Estarnos cuidando entre todos. Decía un dicho español, creo decía: al hijo de tu vecino, límpiale las narices y mételo en tu casa. Ajá. Cuídalo, protégelo, para que al tuyo también lo cuiden y lo protejan. Así es. No es tú qué opines, cuál sea el papel de la comunidad ahorita en estos tiempos que estamos viviendo. Precisamente es muy importante lo que señalas porque el papel de la comunidad es ir creando identidad en la persona y es ir creando precisamente lazos de amistad, como tú bien señalas, lazos de apoyo, lazos de cercanía que precisamente permitan que pues, las personas nos vayamos desarrollando y nos vayamos desenvolviendo mejor. Eh, una de las cosas que funciona mucho, sobre todo ya en urbes muy grandes, que, que aquí en las comunidades casi no se da, gracias a Dios, porque todas las personas respetan, o sea, respetan las, las cosas, respetan las propiedades ajenas, saben de quién son, y inclusive hasta, hasta el ganado, saben de quién es el dueño y todo, entonces existe esta, esta toma de conciencia del respeto, pero también esa toma de conciencia de, de estar en medio de una comunidad, verdad y eso que tú bien señalas es muy importante, en León, en algunos fraccionamientos o clústeres que precisamente llegan personas de todos los lugares, lo que empieza a generar esta protección, porque ya ves que es un robadero de casa, es que propiamente los vecinos poco a poco comienzan a conocerse, mm. comienzan a saber quién es de quién, de quién es el carro, de quién es la casa, y precisamente de ahí brota esta protección que se da al saber que el que está queriendo abrir el carro no es, el de, no es tu vecino, el saber que el que está en esa casa pues es una persona extraña ¿ah? y precisamente va generando esta solución a estos problemas que luego pues se traducen en inseguridades y demás, en violencia y en otro tipo de cosas. Sí, así es. ¿Y por qué hablar de comunidad? Bueno, pues porque ahorita estamos nosotros viviendo una situación de comunidad que es... La, que tenemos que cuidarnos como comunidad de esta pandemia estamos a, ya en las fiestas de sembrina estamos así en vísperas de ya la cena el convivio lo que antes el año pasado hace dos años eran los viajes sí, es, ¿Sí? sí no perdamos de vista entonces que tenemos que seguirnos cuidando por la pandemia y continuamos en este Gaudium ahora vamos a pasar a una entrevista que le realizamos al padre Arturo Arturo Márquez quien Arturo Pérez Márquez, perdón, quien nos va a compartir su experiencia de su ordenación sacerdotal. ¡Continuamos! ¿Qué tal? Buenos días. Estamos con el padre Arturo Pérez Márquez. ¿Recuerda cuando usted fue ordenado? Sí, ya hace casi seis años, el próximo 12 de diciembre, con la gracia de Dios, estaremos cumpliendo un servidor y mis compañeros, seis años de ordenados. Y claro que se recuerda, es una, una, un momento muy especial. Estamos en formación en el seminario durante pues, casi 10 años y es lo que más se anhela. Por lo tanto, pues, el momento se vuelve muy muy especial para mí, bueno, para la persona y también pues, para aquellos familiares, amigos, todos aquellos que nos han acompañado durante nuestra formación. Recuerdo que hace 6 años pues yo no estaba tan nervioso para mi ordenación, presbiteral estuve más nervioso para mi ordenación diaconal, que fue la primera, que es la consagración definitiva. Sin embargo, bueno, pues el saber que se iba a participar ya del sacerdocio era una alegría pues muy grande. ¿Por qué? Por lo que el sacerdote puede hacer y que nadie más puede hacer. Es decir, la consagración y la confesión. Estos dos sacramentos tan especiales, lo que es la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, bueno, pues todo se iba aumentando, ¿verdad?, en mí la alegría, la felicidad de, de recibir este sacramento del orden para participar con pues del, sac del sacerdocio de Jesucristo y al servicio de pues de la humanidad, de todos los hombres para la salvación de ellos. Y recuerdo que estábamos en el seminario, nosotros en aquel, en aquel tiempo todavía vivíamos en el seminario y de ahí salíamos a la ordenación. Recuerdo la que pensaba que no iba a dormir, por ejemplo, la noche anterior a la, a la ordenación. Y gracias a Dios dormí muy a gusto, muy, muy feliz. Y al día siguiente, pues ya con el ansia de llegar a la catedral para, pues, para ser ordenado. Estaba, estaba tan emocionado, pero al mismo tiempo tranquilo. Como, no sé cómo expresar ¿verdad? estas dos, dos aparentes contradicciones, ¿verdad? de la emoción, de la felicidad, pero en un tiempo la tranquilidad de que llegaba el momento y de recibir ese gran, ese gran regalo, ese gran don de parte de Dios, pues inmerecido, pero necesario, ¿verdad?, para, para la iglesia y para la humanidad. Y llegamos a la catedral, recuerdo que pues, entramos a la capilla del, del Santísimo, la capilla de Cristo Rey, ahí en la catedral, y estuvimos haciendo oración junto con nuestros padres, y fue un momento también que me, que me ayudó a, como a tranquilizarme, a relajarme, a, a ser como consciente de lo que estaba sucediendo para vivir pues, lo más posible verdad mm, en plenitud ese momento. Y de los momentos dentro de la celebración, recuerdo la, la postración el, en las letanías. De los compañeros anteriores la verdad, decían, no, es que en las... En las letanías, cuando estás postrado, estás ahí pensando muchas cosas. <risa> Recuerdo que yo no estaba pensando nada, estaba también yo, pues, pidiendo la intercesión de los santos, respondiendo a las letanías y, y, pues, traté de estar lo más consciente, pero sí, muy, muy feliz de estar ahí, dice el Santo Cura de Ars, ¿verdad? Me acosté, consciente de nada y me levanté sacerdote para siempre. Y bueno, pues, con todo lo que ello implica esa felicidad, pues se ha, ido, se ha ido madurando, cuando uno se ordena, ¿verdad? Tiene, tiene ilusiones, tiene ciertos sueños, ciertos proyectos, que a veces son un poco idealistas, pero ya conforme vamos avanzando en el ministerio, pues se va, se va purificando esos sueños, se van purificando esos ideales, se va purificando también el sacerdocio personal para responder al Señor. Y, bueno, pues esa felicidad, gracias a Dios, se conserva hasta el día de hoy, el saber que Dios me ha elegido y, pues también, pidiendo siempre, su, su ayuda, su gracia, pidiendo también la intercesión de Nuestra Madre Santísima, fue el 12 de diciembre también un día muy significativo, yo tengo una especial devoción a Nuestra Madre Santísima en la vocación de, de Santa María de Guadalupe, que desde niño en mi casa se me ha inculcado y bueno, pues también eso aumentaba la felicidad el Día de la Ordenación por la fecha que era el 12 de diciembre, festejando a Nuestra Madre Santísima y también agradeciéndole toda su intercesión por nosotros y bueno, personalmente por mí para recibir este don tan grande que, como lo que es el sacerdocio sí. Con los papás, ¿cuál es el recuerdo? Mm, el recuerdo con los papás en el Día de la Ordenación Ajá estaban muy contentos pero también hasta cierto punto contenidos recuerdo que cuando yo decidí tomar la, la decisión de entrar al seminario pues mi mamá estuvo de acuerdo pero mi papá no, él no estaba de acuerdo sin embargo, bueno, conforme iba avanzando la formación él, él se iba dando cuenta de, de la decisión que tomé que fue una decisión pues hasta cierto punto bien pensada porque al inicio pensaba que, que no le había tomado pues maduramente responsablemente pero ya avanzando en la formación pues se dio cuenta que fue así y pues los dos estaban ahí muy muy contentos recuerdo que pues en el abrazo ¿verdad? que me dio me, que me dieron los papás pero especialmente mi padre pues fue un abrazo muy efusivo creo que manifestando ahí su alegría su agradecimiento con Dios pues el estar ahí y tener ya en un momento más un hijo sacerdote mi mamá también es estaba muy contenta, pero ella es más, más contenida. No, no, es, no es tan dada a manifestar exclusivamente las emociones. Sin embargo, yo veía bueno, pues en su actitud, su alegría, que posteriormente me, me ha compartido. ¿Cuáles son los recuerdos más fuertes, así sensitivos, el sonido, el aroma? ¿Qué es lo que más se recuerda? Pues recuerdo la, la unción especialmente por el crisma, el aroma del crisma yo había participado ya en varias ordenaciones sin embargo con el obispo anterior recuerdo que el obispo anterior ungía pero ungía hacia una cruz en las, en las palmas de las manos de los ordenandos. Y el obispo actual, don Alfonso, nos cubre completamente las palmas de las manos del crisma. Entonces también ese, ese gesto de parte de él que nos cubrió completamente, nos unió completamente las manos con el crisma, y obviamente la loma tan especial del crisma, pues se conserva. Y cada vez que participo en sean las confirmaciones o en las ordenaciones mismas, Recuerdo precisamente ese aroma, ¿verdad? Especial que recibí ese día de mi ordenación. ¿A qué huele? Es, son, es, una, es una esencia, pues, no le sé decir exactamente el aroma, pero sí es muy agradable, que como que invita a seguir oliendo. No te cansas de olerlo, quieres... Y, y aparte, uniéndolo al, al recuerdo, al momento, creo que todavía se vuelve más especial, más agradable, y el deseo de, de mantener ese aroma pues aumenta, entonces, pues por eso es algo especial. Otra cosa especial dentro de la ordenación ese día, el toque de campanas. Es catedral, es un lugar especial, yo estoy contento porque fui ordenado en la catedral, es un lugar, pues muy muy especial para mí, por Nuestra madre Santísima, por el lugar que es, y también ir en la procesión, caminando y escuchando el repique de campanas, que indican, pues, el, la ordenación. Un momento de alegría, de felicidad para la Iglesia de susana y creo yo que para la Iglesia Universal porque el sacerdote es sacerdote para todos. Y otra cosa también, <risa> dentro de la procesión, el canto de entrada que fue Pueblo de Reyes. ¿Sí? Entonces, pues, creo que decir uno decir dos es... Pues, toda la celebración se vuelve significativa, muy especial y, bueno, pues, ir caminando haber escuchado tantas veces ese canto de, de entrada en las ordenaciones porque es, es como tradición cantarlo y, pero escucharlo para ti ir tú caminando, sintiendo, ¿verdad? que vas hacia el altar para consagrar plenamente tu vida al Señor para toda la eternidad y escuchar ese canto, ¿verdad? que habías escuchado, que anhelabas escuchar para ti llegar el momento, pues también, incluso ahorita <risa> siento como, como la piel, ¿verdad? La sensibilidad de, del recordar, y pues sí, es muy agradable. Otra cosa también muy bonita que, que a mí me encantó ese día fueron las, fueron las palabras del Señor obispo Somilía. Fueron unas palabras, creo que muy sentidas, que llegaron no solamente a nuestra mente, sino también a nuestro corazón, invitándonos, ¿verdad?, a hacer y a vivir plenamente ese ministerio que estábamos recibiendo en ese momento y que duraría, ¿verdad?, para toda la vida. Entonces pues sí, son esos momentos más significativos. Y, por ejemplo, al terminar eh, este, la ceremonia y acercarte con ese aroma de crisma a, a los papás, ¿qué, a, ¿qué se siente? ¿Qué sentirían ellos? ¿Qué, a, ¿Llegaron a platicar alguna vez de qué sintieron ellos? Al... Concretamente de ese momento, no. Mm, especialmente mi mamá, que es la que más, más platica sobre esos aspectos mi papá es más reservado mi mamá habla pues de, pues de, la, de la elección de parte de Dios de, desde siempre, ¿verdad? porque ella me dice mm, de los problemas que pasé de salud cuando nací sí y entonces gracias a Dios se superaron pero dice ella, pues Dios sabía por qué Dios tenía un plan, un proyecto para ti sabía que te, había, que te quería llamar para el sacerdocio y ahora pues se hace realidad este, este sueño y esta, pues, esta historia vocacional entonces el, pues el, el besamano tradicional después de la ordenación yo recuerdo que dentro de la, de la sacristía pues todos los seminaristas felicitándonos y todo yo fui el último que salí con el pueblo para, porque nos esperaban tradicionalmente des, después de la, de la misa, fuera en lo que es el atrio, lateral, saliendo de la sacristía, toda la gente iba para pedir la bendición, para besar las manos, yo fui el último que salí, ya casi nada más quedaba mi familia, que no es poca, <risa> <risa> fueron, fueron gracias a Dios muchos, muchos familiares que estuvieron ahí, estuvimos conviviendo, y todos querían la bendición de uno por uno, y entonces es un momento muy, muy especial saber que, pues, que esa bendición no solamente es personal, sino también se comparte, especialmente con aquellos que están más cerca. Y claro, esta bendición que yo recibo, pues la recibo para, para bendecir a otros, ¿verdad? Y ahí eso es muy, muy evidente: sobre el besar las manos, ver, ver los rostros de felicidad, de alegría, de ver pues a un hijo, a un hermano, a un primo, a un sobrino, recién ordenado, y, y pues que eres parte de, y, con, y compartir ese momento pues de grande felicidad. Pues muchas gracias por compartir con nosotros, Padre, esto este es un café en Gaudium, nos retiramos, lo dejamos trabajar. Pues les agradezco especialmente por esta oportunidad que me dan de compartir estas emociones, estos sentimientos, ¿verdad? Compartir esas experiencias tan especiales para nosotros que nos ayudan, ¿verdad? Cada ordenación, como a regresar, a revivir ese momento especial para nosotros y alegrarnos también especialmente con aquellos que están siendo ordenados para, pues para recordar la providencia divina de nuestro Padre que, pues que siempre nos acompaña, que siempre está con nosotros y está dispuesto a darnos vocaciones, según su corazón, pero hay necesidad de pedirle, por eso los invito y aprovecho el momento para invitar a todos ustedes a seguir orando, a seguir pidiendo por las vocaciones, por los seminaristas para que el Señor les conceda la perseverancia y también pidan por nosotros sacerdotes que ya estamos en el ministerio, para que el Señor nos conceda la gracia de la fidelidad y sobre todo del amor a su pueblo y a él en nuestra vida, gracias Oye, ya checaste lo de las ordenaciones del 8 y ya tenemos todo al tiro, ¿verdad? Ya, ya está todo muy bien. Ya vimos dónde vamos a estar ubicados. Ya vimos también dónde estamos distribuidos en el templo. Uh -huh. en el próximo martes a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, ah. ahí en el templo espectáculo. Ah, ok. Entonces, para poder ir y estar capturando las... ¿Qué pasa, joven? tocas aquí? <risa> <risa> Estoy viendo el break. <risa> Sale los viernes a las 12 por Facebook. Ok. Ah, ¿Sí? A las 12 por sí. Facebook. Sí. Fuera de no su se lo pierdan, sí. ¿eh? A Señor las 12. Anda muy fuera de su sí. oficina. El break. El break. <ríe> okay. sí. Se me salió del guacal. No, pero bueno, pero te decía. Entonces las Todos ordenaciones. Los a Santa exactamente. Los ¿sí, tí, tí, tí? Cambiaron. Okay. Entonces las ordenaciones van a ser el próximo martes a las 10 de la mañana en el templo respetatorio. Están sí. transmitidas por. Radio Cristo Rey, Semanario Gaudio, Marquidiosis de León, por sí, Facebook es. y YouTube, ¿verdad? Y TV4. Ah, y TV4, TV4 también, 4. que no se nos... Eso. eso sí. Bueno, pues vamos a... ¡Continuamos! Es así, amigos, de Un Café en Gaudio, que llegamos al final de la edición de este programa. Y estamos aquí, a la entrada del templo parroquial de Santa Bárbara. Recuerden que el próximo 8 de diciembre a las 10 de la mañana, son las ordenaciones, y las pueden seguir a través de nuestras redes a las 10 de la mañana desde el templo y el 12 de diciembre se ordenan otros tres sacerdotes, también 10 de la mañana desde Catedral. Ya saben que lo pueden seguir a través de las páginas de Semanario Gaudium, Radio Cristo Rey y aquí de León. Gabriel. Así es, y también queremos anunciarles que vamos a tener una nueva dinámica aquí en su café en Gaudium. Esta vez les pedimos que nos envíen una foto de su nacimiento para el concurso de El Salvador que vamos a estar realizando en estas semanas. Van a ver aparecer en nuestras redes sociales el banner del concurso y justamente en los comentarios de esa imagen tienen que subir la fotografía de su nacimiento y vamos a manejar la misma dinámica. La fotografía que tenga más likes, eh, corazoncitos, me importa, va a ser la que se va a hacer merecedora de un premio sorpresa que ya estamos preparando para ustedes. No olviden que pueden obtener su Seminario Gaudium en su versión digital a través de www.gaudium.codipacleon.org Si les gustó el programa, háganos el favor de darle like, compártanlo y si tienen por ahí alguna estrella que nos quieran donar, nos harían un grandísimo favor. Por nuestra parte ha sido todo, hasta la próxima. Hasta luego.